Nos vamos al centro. Silvia Santos te va a contar cómo se preparan bares y cafés para el debut a las 7 de la mañana de la selección argentina. Silvi, acá todo el equipo te saluda y te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Me va muy, muy bien. bien porque he hecho el recorrido más lindo que se puede hacer, imagínate. Anduve <risa> por suerte. bares. Anduve por café Anduve por eh, lugares gastronómicos de todo tipo Preguntando quién transmitía y quién no el mundial Así que le hemos pasado a bárbaro con Pablo Y te cuento Los lugares donde ofrecen desayunos sí. Los lugares donde se puede ir a tomar un café O una media tarde van a abrir antes La mayoría de ellos a las 6 de la mañana Para estar preparados con alguna promo especial para el día que la Argentina juegue a las 7 de claro. la mañana. Pero qué va a pasar con estos lugares, los, eh, sobre todo los lugares de La Ariste y de Villanueva, donde son la mayoría bares o lugares de comidas, cuando la Argentina juegue a las 4 de la tarde. Le vamos a preguntar a Cristian, que es el dueño de uno de los lugares de acá, de La Ariste y de Villanueva, que se ha preparado hoy mucho para este Mundial. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Silvia. Muy bien. Gracias por preguntar y buenas tardes para vos y todos los televidentes. Bueno, ¿y cómo se han preparado? Contanos. Bueno, eh, vamos a pasar el, todos los partidos de la selección a través de nuestra pantalla. Una super pantalla. Sí, bueno, gracias. Este, y a todos los hinchas de la selección les vamos a brindar unos combos que incluyen un growler de 2 litros más una pizza a solo 1.300 pesos. Buenísimo. Van a haber promos especiales para los que vengan ese día. Sí, sí, por supuesto. Todos vamos a alentar todos juntos a nuestra selección, así que estamos esperando muy entusiasmados. Muy bien. Contanos también con respecto a si va a haber que hacer reservas o vienen eh, directamente. Va a ser absolutamente por orden de llegada. No vamos a tomar reservas ¿Sí? porque, bueno, esperamos que esperamos una gran multitud ese día. Bueno, veo que la pantalla es gigante y de acá se va a poder ver muy bien el partido de la selección. Te quieren preguntar algo. Hola, Juli. Eh, ¿quién, ¿Quién se puede clavar un growler de cerveza eh, a las 7 de la mañana? ¿O es para llevárselo después o es para otros partidos? Ah, digo, no. sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Es para los partidos después de las 4, me preguntan. <risa> no, <risa> no estaría mal. Lo, me preguntan que para las 7 de la mañana tomar cerveza... Es un poco difícil ya que nosotros trabajamos de noche y claro. cerramos altas horas. No tengo tiempo de ordenar el bar a las 7 de la mañana, pero claro. si no, con todo gusto. Acá no va a haber café para el de las 7 de la mañana, pero sí bien, bien, buena bien. cerveza para el de las 4 de la tarde, por ejemplo. Y para el lunes sí, exactamente. Previo. Es así. Sirve. Así que si querés... Y para la previa del lunes, digamos. No, no, sí, para, para la previa también vamos a estar, así que bueno. vamos. promos también? Vamos a estar con promos. Buenísimo. Muchos me han dicho, Juli, que van a pasar de largo, que han pensado mm. venir, comer algo, muchos chicos digo, y después pasar de largo y ver el mundial a las 7 de la mañana. No lo habíamos pensado, pero es una posibilidad, es una posibilidad de pasar de largo. Yo bueno. casualmente ese día puedo dormir por las noches y pensaba levantarme temprano, pero bueno pasar de largo también. Sí, puedo pasar de largo. Bueno, esa es otra de las ideas. Sobre todo los más jóvenes pueden yeah. hacerlo. Estuvimos en otros lugares también. Muchas gracias, Cristian. Gracias a vos, Silvia, y bueno, muchísimas gracias. Bueno, este es uno de los lugares que podés elegir, el Aristides te decía, otros se han gastado un poquito más y han puesto eh, todo al biceleste, otro tipo de producción, pero siempre con promos y pantallas gigantes para poder ver el partido, uh -huh. la apertura y por supuesto los demás partidos que quiera la gente poder claro. disfrutar. Siempre acompañados de buenas promos, los vemos. Franco, ¿cómo se han preparado para el Mundial? Con tragos nuevos. Eh, de colores que se parezcan mucho a las banderas, con, ya con reservas anotadas para el mundial por los partidos que se juegan en la mañana Y ya hasta con el bar decorado incluso para esperarlos para ver todos los partidos si es posible ¿Los partidos de la Argentina que son tempranos cómo van a ser? Los, de, los que son tempranos los van a pasar en la noche creo repetidos, ah. con el sonido, con todo, así que con eso no se pueden preocupar ¿Pueden hacer reservas? ¿Son chicas? Sí, sí, sí, está el, el Instagram del bar que se llama Barlatina Aristides, que ahí pueden hacer todas las reservas, y ahí nomás les tomamos, estamos tomando demasiadas reservas para el Mundial, así que... ¿Y los partidos en vivo no los van a pasar? Los que sean en vivo, sí, los van a pasar en vivo, y... O sea, ¿Los que salen a las 7 de la mañana, por ejemplo? Y los que salen a las 7, supuestamente, los van a pasar en la noche. Ah, bien. Los demás días van a abrir ustedes para ofrecer eh, distintos tragos especiales, menú especial. Sí, sí, sí. Por ejemplo, los días que un partido se juega, no sé, sea, 5 de la tarde, lo van a pasar en vivo. Ajá. Ya va a estar abierto el bar y va a estar todo fresquito incluso. Y creo que van a hacer algunas comidas. Muy bien. Y además el bar está todo con, eh, armado al biceleste, con toda la temática. Sí, han, eh, han puesto las camisetas justamente con el logo del bar para representar más al Mundial. Y vamos a ver el tema de los tragos justamente, es que salgan celestitos o más que nada blancos como argentinos. ¿Celesti y blanco? Eso mismo, celesti y blanco. ¿Tragos con la bandera? Vamos a hacer traguitos con los licores, que son esos de colores. Con eso vamos a hacer tragos que sean iguales si es posible. Juan Pablo, ¿de qué manera se están preparando para el Mundial? Sí, estamos remodelando toda la parte del frente del local, que sería, bueno, tipo la terraza. Eh, van a poner un proyector, una pantalla gigante y nada, van a, van a remodelar todo lo de las mesas. bien, la idea es transmitir los partidos, ¿todos los partidos o solo los de la selección? No, la idea es transmitir todos los, los partidos, digamos, el, del mundial en sí. Pero bueno, los que se puedan, viste que hay algunos a las 7 de la mañana y todo eso. Man. Van a abrir antes. Y vamos a ver, vamos a ver, depende de la gente... ...que esté pasando... ...no sé si mucha gente se va a levantar a las 7 de la mañana... ...de un partido, pero... creo que sí, de la selección por lo menos... ...y hay mucha gente que también lo prefiere ver solo en su casa... ...así que bueno, también es entendible en esa parte... Claro. ...y con qué se van a preparar, ¿van a poner pantallas? ...eh, sí, va a, va a haber un proyector gigante, digamos... ...en la parte de, de afuera, digamos, del local... Eh, ...y también tenemos televisores adentro... ...la idea es nada más que nada hacerlo afuera... ...¿tienen bebidas, comidas especiales preparadas?... Eh, sí, tenemos un menú gigante con un montón de variedades eh, para tomar promociones en trago de la tarde. Al mediodía, bueno, las jarras de limonada son un golazo, una de las cosas que más se venden. ¿Y eso es todo para el Mundial? Eh, para el Mundial, sí, después, antes del Mundial, en todo momento. buenas promedas? Sí, sí, todo, todo el tiempo. ¿Pero en especial para el Mundial van a hacer algún trago en especial? Eh, podemos verlo. Es, justo soy el bartender así que podría ponerme a ver a tirar un poco de magia. Ezequiel es otro de los bares que se suman a, esta, eh, a la onda mundialista, ¿no? ¿Qué van preparados ustedes especialmente para las transmisiones del mundial? Y nosotros vamos a transmitir todo lo, lo que serían los partidos. Vamos a hacer el 2x1 en algunos de los tragos para que la gente venga pueda tomar tragos como Fernet, Campari, eh, tenemos Jim Tonic también, eh, algunas entradas también de papas o nachos.